buenas continuamos con el vídeo número 3 de cómo ponerle el precio a un servicio veterinario hoy nos centraremos en todo lo relacionado con la amortización como ustedes recuerdan en los vídeos anteriores en el 1 y el 2 hablamos de todos los componentes que constituyen el precio para un servicio veterinario y uno de los componentes más importantes eh, que le traemos hoy es el relacionado con todo lo relacionado con la amortización de nuestro, de nuestros equipos, de nuestros servicios eh, ¿Qué entendemos por amortización o depreciación? Bueno, no es más que la disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial es decir, todos los equipos que compramos desde una nevera, un equipo de hematología un equipo de radiología todo con el tiempo se va desgastando Usemos o no usemos el equipo Entonces recuerden que tenemos un precio de adquisición que lo compramos Que aquí se incluye el transporte y la instalación, la calibración, la puesta en marcha Y la formación del personal Porque si compramos un equipo de altas prestaciones Por ejemplo un tomógrafo Ese personal tiene que formarse Eso hay que montarlo Y todo eso lleva unos costes Todo eso está incluido en el precio de adquisición Ese equipo tiene una vida útil Una vida útil que se puede... Eh, desgastar, es decir, lo que es una vida física Como tal el equipo por tenerlo ahí Se puede romper con el paso del tiempo ¿Vale? Tiene una vida técnica Puede una especie de obsolescencia programada O simplemente que, que ha, ha salido un modelo más actual A veces tenemos equipos de altas prestaciones tecnológicas Tenemos radiografía tradicional Después salió radiografía digital digital eh, indirecta ahora radiografía indirecta y en un futuro radiografía a color. Es decir, que eso puede variar con el tiempo. Los móviles te lo compras hoy y a los seis meses eh, tienen una obsolescencia, ya son obsoletos. Eh, y por tanto hay una vida técnica de cada equipamiento. Y una vida comercial donde a veces eh, sale un equipo más eficiente o nos hacen una oferta y si compras este volumen se te obsequia, un por ejemplo, un, un equipo de de oxigenación, de concentrador de oxígeno y entonces tenemos uno más antiguo y queremos renovarlo. Puede haber también una vida comercial que haya acabado. Por tanto, eh, el equipo tiene una vida útil ¿vale? y, por, y una vez que se acaba esta vida útil, el equipo mantiene un valor residual ¿vale? donde se podemos reutilizar, seguir utilizando el equipo o venderlo de segunda mano o descontinuarlo de luz entonces todo este tiempo que, que desde que se compra el equipo hasta que se acaba su vida útil eh, genera un gasto si es todo ese dinero que se invirtió al inicio hay que distribuirlo en el tiempo de manera homogénea y repercutirlo en el precio y ahí es donde falla la mayoría de las clínicas veterinarias y consultorios y grandes hospitales entonces cada país tiene unas leyes y cada país tiene una agencia tributaria donde define, eh, define la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en el caso, por ejemplo, europeo español, define que, cuál es la vida útil de cada equipo. Entonces, eh, deben ustedes ver a sus consultores, a gestores de la zona donde ustedes vivan, para que los asesoren en, en todo lo relacionado con los coeficientes de amortización. Aquí yo les traigo un ejemplo estándar. Los equipos electrónicos por... En el caso de las cruces LED, eh, los móviles, los portátiles, los ordenadores de, de las clínicas eh, Se puede grabar un 20% y un máximo de 10 años de vida útil eh, Esto no es tan así, esto es un poco menos, pero es la, lo que dice la ley ¿vale? Los equipos de procesos de información relacionados con las televisiones que tenemos en las salas de consulta Los hilos musicales para relajar, las pantallas digitales de, de información, etcétera tienen 25% de grabación en 8 años. Los programas informáticos 33% en 10 años. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Esto que está en rojo. Los mobiliarios clínicos y de oficina. Ahí incluiríamos mesa de cirugía, consulta, todo lo que tenemos aproximadamente. Te Después descontar un 10% durante 20 años. Y los equipos médicos y similares eh, un 15% durante 8 años. También a veces hacemos obras civiles, construimos la clínica, hacemos... Eh, levantamos paredes tabicamos hacemos una inversión enorme eso te puedes grabar un 2% eh, durante 100 años vale pero eso ya son obras civiles de un importe determinado eso debes consultarlo con tus gestores o tus empresas de consultoría que tengas en la, en la zona en tu ciudad en tu país y eh, a veces en las clínicas tenemos cristalerías, vitrinas etcétera, donde te puedes grabar un 50% durante cuatro años. Es decir, también existen ambulancias, también existen ambulancias que te, eh, o un coche que tenemos para trabajar, una furgoneta, que te puedes grabar un 20% durante ese año. Esto es interesante porque tu gestor en el libro de, de registros de bienes e inversión, esta inversión que tú hiciste inicialmente, te permite degravártela de cara al futuro. Por tanto, a lo largo del tiempo, prácticamente te la descuentas de las contribuciones que tienes que hacer a Hacienda y la inversión prácticamente se, se te queda en cero. Aquí traigo un ejemplo práctico de un equipo de hematología caro. Por ejemplo, un equipo, vamos a poner un precio redondo para que sea más cómodo de calcular, ¿vale? De un equipo de hematología, un láser de IDEX, aproximadamente unos 10.000 euros. Eh, y así hacemos publicidad a IDEX. Y, y entonces. Este equipo de, de IDES, que son equipos muy precisos, son equipos muy costosos, la mayoría de las clínicas lo pueden tener, o algún similar, algún equipo de hematología similar, eh, tiene una vida útil, vamos a calcular, de 8 años, aproximadamente un 15%. Te puedes descontar, es decir, te puedes grabar unos 1.250 euros por año, hasta 1.500, si lo redondeamos a 10 años. La mayoría de las historias lo que hacen es que cogen los equipos, y lo prorratean los equipos médicos porque lo hacen como Humana también. Y lo prorratean en 10 años, la mayoría del equipamiento que compramos. ¿vale? Y por tanto, eh, se estima, tú tienes que estimar, porque tú cuando haces una inversión de un equipo, tienes que amortizar la inversión La mayoría de los veterinarios somos adictos a comprar equipos y queremos tener toda la tecnología en nuestro centro, pero cuando tú haces el cálculo real, no lo amortizas, pasa mucho con los tac con las radiografías digitales, con los ecógrafos de altas prestaciones, con los equipos de resonancia magnética, no lo amortizamos en la vida. ¿vale? Porque son inversiones no estudiadas y no, y no pensadas con, con mentalidad económica, sino con el corazón de veterinario de que queremos salvar todos los animalitos y a veces económicamente no podemos permitirnos determinados equipos. ¿vale? Entonces, en este caso, tú una clínica media, perfectamente, un equipo de hematología puede hacer unas... 260 analíticas al año, 200 analíticas al año, es una analítica razonable, son dos o tres analíticas por semana. Vale, entonces si tú puedes hacer dos o tres analíticas por semana, igual te merece la pena comprarte un equipo de esto. Y si no, tienes que externalizar el servicio. En este caso, tú divides, es un cálculo muy sencillo: divides el equipo. Recuerden, costaba 10.000 euros, hemos pagado 10.000 euros, nos los podemos grabar aproximadamente, debemos calcular unos 1.250 euros por año. Y esto dividirlo entre las 200 analíticas por año, ¿vale? Esto nos va a dar un número, que cada analítica tiene 7,5 euros de gastos de amortización o costes de amortización. Entonces, estos 7,5 euros hay que repercutirlos al precio. Si no se lo repercutes, estás perdiendo dinero y estás tirando el dinero del trabajo. Muchas veces nos entusiasmamos en bajar los precios de las, de las analíticas de sangre para ser más competitivo y estamos perdiendo dinero. ¿vale? Entonces, ¿a dónde debe ir este, este dinero? Bueno, debe ir a la hucha del fondo de amortización que nadie tiene, que nadie tiene desgraciadamente, pero si somos disciplinados, debemos todo el dinero de los equipos que se va cobrando en el servicio, se tiene que separar en una cuenta para fondos de amortización o mantenimiento. Recuerden que un equipo hay que calibrarlo con el tiempo, un equipo... Hay que limpiarlo, ese equipo hay que darle mantenimiento, ese equipo se puede romper y necesitamos ese fondo de amortización para poder enfrentar estos gastos. Si hacemos las cosas bien y hacemos estas analíticas por año, cuando pasen aproximadamente 6,9 años, 6, 7 añitos, ya tenemos ahí los 10.000 euros recuperados recuperado, para volver a invertir en un equipo que ya este se va a quedar obsoleto. ¿vale? Entonces aquí traigo un ejemplo típico, las clínicas veterinarias y consultorios. ¿Qué suelen tener las clínicas veterinarias? Suelen tener radiología digital, aquí tengo un ejemplo de radiología digital directa, donde cada disparo radiológico aproximadamente, esto es una cifra aproximada, tendrás que calcular tú la cifra que tienes en tu centro, el coste de tu equipo, ¿vale? tiene unos gastos relacionados de depreciación de unos 8 euros por disparo, un laboratorio clínico completo, eh, montado con equipo de hematología, bioquímica, urología y software y todo, aproximadamente unos costes de amortización de 20 euros. Un quirófano y un prequirófano bien montados van desde 50 hasta 100 euros, depende de la tecnología que tengamos. Las consultas con la mesa de consulta, con la lámpara, con oftalmoscopio, los Lidman, es decir, todo lo que tengamos para, para realizar la consulta ordinaria, aproximadamente tienen costes de amortización de 10 euros. Eh, aquí los que les gusta mucho la anestesia, la monitorización, un equipo de eh, un monitor multiparamétrico, cada vez que lo usamos hay que repercutirle este coste al servicio que viene siendo unos 5 euros, los que tienen endoscopía 18 euros, los que realizan hospitalización, las jaulas de hospitalización que valen un dineral que son de acero inoxidable, cada eh, grupo de jaula vale entre 2.000 y 3.000 euros de cuatro jaulas. Por tanto, y si tienes bomba de infusión, tienes eh, todo el material necesario, se dispara eh, los, lo, lo que es depreciación entre 10 y 20 euros por animal hospitalizado. Y el mobiliario clínico, que tenemos una clínica en sentido general, los muebles, las mesas, todo, tiene un coste aproximado de unos 10 euros. Si vamos a los hospitales, tienen, además de estos costes, <ríe> tienen otros costes agregados. Si tienen una iluminación especial, lámparas, eh, siálicas lámparas de halógenos potentes ya se montan aproximadamente unos 30 euros en lo que es solo iluminación la tomografía, si tienen un tomógrafo el coste va aproximadamente, estamos hablando de una realización de unas 300 tomografías al año, un TAC mínimo unos de 75 a 125 también si tienes resonancia magnética va de 65 a 125 si tienes un ecógrafo en tu hospital o en tu clínica de altas prestaciones un ecógrafo de altas prestaciones tiene un coste entre 30 y 50 mil euros. Cuando tú divides esto entre 10 años de vida útil por las ecografías que tienes que hacer, mínimo te montas entre 35 y 45 euros por ecografía solo de coste de, de amortización. Si ya tienes fluoroscopía, radioterapia, se te disparan. Los, los precios. vale Eso hay que calcularlo en el caso de los hospitales de referencia y que tienen un servicio muy especializado y muy avanzado, por tanto los costes estos hay que repercutirlo y casi nunca se hacen. ¿Vale? Si tenemos una peluquería o una tienda de mascota, igual las aulas de peluquería que cuestan mucho dinero por cada paciente o cada perrito que se le hace un corte de pelo hay que agregarle 6 euros de media de de amortización de estas aulas, la mesa tiene unos 6 euros, las, las máquinas y los expulsadores, secadores, las bañeras con hidromasaje, los expositores, los programas informáticos, las impresoras, es decir, todo esto tiene costes de, de, de depreciación, que nuestra gestoría no los degraba y nosotros tenemos que repercutirselo en, en el precio a los servicios y si no lo estamos haciendo ya pronto ponte a hacerlo a calcularlo al menos de aquellos equipos que son los más costosos para para tu centro continuando con el ejemplo que vemos durante el vídeo 1 y 2 vale tenemos 1500 eh, analíticas por año el equipo me cuesta unos 1500 por año por lo tanto yo le repercuto 7.50 este coste recuerden en el vídeo 1 vimos los errores más comunes básicos para conformar un precio que son los costes fijos a través del minuto veterinario. En el vídeo número 3 vimos los gastos de depreciación, que es hoy relacionado con todos los equipamientos y todos los equipos que tenemos durante la realización de una analítica de sangre. Y eh, en el próximo vídeo vamos a ver todo relacionado con los costes variables, más el comercial, los impuestos, para conformar un PVP. Y por último, en el quinto vídeo vamos a ver las cinco variables del precio. Espero que esto te haya servido, si te ha gustado y te ha servido de algo, por favor dale like y compártelo con tus colegas y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.